Eh, bueno, estoy haciendo un paneíto del sitio donde se encuentra la casa de las habitaciones que rentamos. Eh, muestro al fondo ese edificio negro, ese es el de Colchopsi de la 26, y esa es la avenida 26, la que vemos ahí al fondo. Eh, estamos al lado de una edificación nueva. Esta es la carrera 27 es un sitio estrato 3 es, eh, bueno. es bueno es eh, bueno, tenemos buena seguridad ¿sí? ah, tenemos buen aseo pasan todos los días caminos de la basura son cositas que, que ayudan acá tengo al vecino tenemos al vecino que es una casa igual a la de nosotros y esta es la casa donde rentamos las habitaciones. Está el segundo piso, balcón, donde tienen vista a Monserrate, Guadalupe. Estamos abajo, aquí al frente detrás del carro hay una habitación que es bien grande tiene una vista a la calle acabo de colocar una ventana eh, pues con vista a la calle muy segura también pero ya pues con, con, muy importante que tuviera vista a la calle antes no la tenía eh, aquí está el frente de la casa con su reja eh, si alguien tiene una bicicleta la puede guardar ahí colocándole una cadenita de todas maneras adentro Adentro en esta, en esta área donde está el carro. Bueno, ese es el paneo que quería que viera la gente que está interesada en una habitación. Y ahorita voy a ir a, a adentro a mostrarles también las instalaciones.